vida loca, tengo poca gente que confía en esto, detesto toda esa Hey, yeah, yeah, yeah. Junior RS, Santa Catarina Monterrey, represent 2021 Esta es mi propia vida loca le pido perdón por esta vida llena de lo que era. Esta es la nueva era Espera el morro de barrio Donde salió de casa diario Para buscar su propio talento Jamás miento, se me acaba el aliento Pero sigo con mis rimas Sé que pronto llegaré a la tarima Junior se hará conocer mi nombre hombre, haz caso porque si no lo haces terminará siendo un fracaso esta es mi propia vida loca Tengo poca gente que confía en esto Detesto toda esa bola de pendejos que se creen mucho Yo simplemente lucho por lo que quiero Ando más loco que el de revés. Ves que estoy logrando lo que un día me propuse en la vida No te rías casi me tocó vivir mi propia vida Rayo en mi libreta todas ideas que flotan En mi vida como abren las tinieblas Este sentimiento me acompaña donde sea Pásenme la pluma para escribir Mis propias letras checa que esta es la nueva era si tan solo viera todo lo que he pasado Ando como loco en las calles Ayer si no me conoce es mejor que no hable Hable, somos locos pero somos pocos, pocos Páseme la pluma y papel para empezar a escribir todo lo que siento. Viendo el amanecer con el viento. Siento que esta vida llena de lo que era se está yendo más afuera. La nueva era representando Santa Catarina, Monterrey. Sé que llegaré lejos sin que me pare la pinche ley. Esta es mi propia vida, loca. Tengo poca gente que confía en esto, detesto toda esa bola de repos.